Querida comunidad biocéntrica, eh, un lunes más y este lunes tiene de especial que no voy a compartir uh, teoría. Lo que voy a compartir es una vivencia personal que surge a partir de una colaboración uh, en un proyecto de aquí de mi pueblo, de Castellar del Vallés, Cataluña, con uh, chicos y chicas de instituto de tercero y de cuarto de eso. Es un proyecto que, que nace en la Cruz Roja y que los institutos desde hace el año pasado empezamos con estas colaboraciones e incluimos, es un equipo multidisciplinar en el que yo estoy colaborando como educadora biocéntrica y aporto la metodología biocéntrica. Que resulta que cuando aplicamos metodología biocéntrica en los talleres que nos piden que, que son de autoestima, regulación de emociones y también de autolesiones, porque se está dando uh, casos de autolosiones que cada vez van más en aumento entre los jóvenes y las jóvenes de los institutos de esta edad, y un poquito antes incluso, bueno pues han pedido estos temas. Entonces, cuando aplicamos la metodología biocéntrica, el clima que se crea en las aulas, que son aulas de entre 27 y 30 alumnos y alumnas por un profesor, uh, aulas que no todas tienen una buena iluminación y algunas no tienen ni iluminación natural, aulas uh, cuadradas en las que están sentados en pupitres con sillas individuales mirando al profesor, como si estuvieran adoctrinando, como si estuvieran siendo adoctrinados, mejor dicho, como se hacía antes y se sigue haciendo en el siglo XXI y estamos en el año 2022 y se sigue haciendo de la misma manera, con la innovación de tener pizarras interactivas, en lugar de ser la típica pizarra verde de que usas la tiza y borras con borrador de toda la vida, sino que ahora son guitarras, hay pizarras eh, eh, electrónicas que se conectan al ordenador y tienes una gran pantalla donde sale toda la información de allí que normalmente los profesores la usan uh, para proyectar la, sus, los temas que tratan ...sacados de Google, por ejemplo. Esto es una realidad. Esto no es algo que yo me estoy inventando porque tengo ganas... ...o porque hoy me he levantado con ganas de criticar o el sistema o por algo así. No es el caso. O sea, la realidad es que estamos viviendo en un siglo XXI... ...concretamente en el año 2022 ya casi en el 2023 en un mundo eh, caducado, con un, con un mundo caducado, no, en un mundo con un sistema que lo gobierna mundialmente, que ya está caducado y que sigue manteniendo su manera de hacer, uh, de, de forma que eh, nos mantenga a todos amordazados, calladitos. Eh, cada uno en su mundo individual cada vez más pequeño de tal forma que el futuro se presenta como algo en lo que tú vas a poder estar en tu casa encerrado, encerrada eh, aprendiendo si tienes ganas de una pantalla donde el metaverso te va a dar toda la información que sea y tú vas a creer que lo estás viviendo como ya ocurre eh, en, en las informaciones que nos envían que llegan de publicidad de las universidades, que vas a poder hablar con Sócrates, o que vas a poder estar en los dialectos de Platón, o... Sí. Bien, sigamos. Pues, pues eso, lo que decía, ¿no? Este es el, el, el, el futuro que nos espera. Eh, pedir la comida por la aplicación del móvil en la que un dron te va a enviar uh, llamándote a la puerta en 5 minutos y te va a traer una comida sintética o más o menos natural. Pero en cualquier caso, la comunicación entre las personas va a ser cada vez menos. Cada vez va a ser todo más robótico. Y este es el futuro. Entonces, ¿por qué te hago este vídeo hoy? Bueno, pues porque en estas colaboraciones que estamos haciendo desde el año pasado con la metodología biocéntrica sobre estos temas que son cada vez más preocupantes y, y, y son de una urgencia tremenda porque cuando estamos hablando de que en cada aula de tercero y cuarto que previamente, antes de que nosotras vayamos a hacer el taller en sí mismo, que dura una hora cada taller, en cada aula, se ha pasado un cuestionario anónimo para que los jóvenes y las jóvenes de cada aula uh, contesten y en la que podemos detectar eh, con bastante fiabilidad si hay... Uh, autolesiones, si hay índices de suicidio, anorexias o cosas así. Son anónimas y entonces no sabemos quién es, pero invariablemente en cada aula se están detectando este año más que el anterior y estamos hablando de que en cada aula hay entre 3 y 4 jóvenes de los dos sexos que se autolesionan. Entre dos y tres que tienen bulen, bulimia o anorexia. E, y, y entre unos cuantos más que sufren de, de depresión, de tristeza, de, de, de encerramiento en sí mismos y así. que esto ya, Estos ya ni siquiera ya se cuentan porque ya forma parte de algo que es normal, estamos hablando de Cataluña, Europa estamos hablando de un pueblo que no es un pueblo perdido en la montaña sino estamos hablando de un pueblo de 25.000 habitantes al lado de una gran ciudad industrial y con televisión todo el mundo y coche o sea, esto es una realidad y no es una, no es una realidad aislada esto es una realidad. No es una news fake, ni yo soy partidaria de, este, de esto, de del otro o de lo de más allá. No, esto es una realidad. Y tenemos una emergencia tremenda, tremenda. Nuestros jóvenes no sienten que haya futuro. Es tan desconcertante el futuro que sus vidas se limitan en la gran mayoría, no quiero decir que no hayan, que tengan ganas de estudiar, que tengan ganas de ser algo en la vida, importantes ingenieros o lo que sea, o, o bailarinas o lo que sea, ¿no? o jóvenes que tengan ilusión, no digo que no existan, ¿eh? pero estoy hablando de la gran mayoría. Cuando hablo de la gran mayoría estoy hablando de que en una aula de 30, la gran mayoría, o sea, estamos hablando de entre 17, 18 jóvenes de los 30, no tienen ninguna perspectiva de futuro. Y sus perspectivas se quedan en ser youtubers, ser influencers, dedicarse a robar cuando necesitan algo, um, no tienen ninguna perspectiva de trabajo. Invariablemente en todas las aulas que nos vamos encontrando, de todos los cursos a los que vamos yendo de tercero y cuarto, de 30 alumnos, entre 28 y 29 no se reconocen ni dones, ni talentos, no se los reconocen. Siempre dicen, yo no tengo ninguno. Y cuando los amigos salen y dicen, sí, claro que tienes, pues si tú sabes escribir muy bien o si tú lees muy bien, siempre dicen, el aludido o la aludida siempre dice, no, pero esto no es un don. Pues claro que sí, claro que sí es un don, es una gracia. Es una habilidad que tienes natural, potenciada. Y cuando estamos hablando y decimos que los dones son eso, que las personas que saben leer pueden llegar a ser actores y actrices en los que lean e interpreten su papel, y de repente como que las caras se les ilumina y dicen, wow Nadie me ha contado esto. Porque parece que el mundo sea solo para ser... Grandes cosas o personas de éxito, empresarios, empresarias, eh, eh, actrices maravillosas, eh, con cuerpazos impresionantes, eh, influencers y tanta cosa que está bastante alejada de la realidad. Porque no les cuentan que para... Conseguir algo es un proceso en el que interviene el amor, sobre todo. Más que el empeño de estudiar, por ejemplo, para ser alguien, sino sobre todo el amor. Porque sí que es verdad que necesitamos la voluntad de hacer eso y lo otro. Pero esa voluntad viene por una ilusión. Y esa ilusión viene por un amar. Amar aquello que deseas. Que eres tú. Entonces, no les hablan de amor. No les hablan de sus gracias. De sus talentos. En las escuelas, la mayoría de escuelas, Todas las escuelas, invariablemente, encontramos profesores cansados, agotados, de tanta burocracia, de un sistema que no les ayuda en nada, que les agota en sus, en sus ganas de hacer las cosas distintas a aquellos que las tienen y los que no repiten. Un sistema de robotización del conocimiento. Solo aquel conocimiento que interesa al sistema. Para ser lo que el sistema quiere que seas. No aquello que eres. Que se ha de ir descubriendo. Que se ha de ir potenciando. Justo cuando somos pequeños. Cuando somos jóvenes. Porque es nuestro el mundo. Estamos en guerra. Esta, y esta no es como las demás, como las que conocemos, en las que hay un combate de cuerpo a cuerpo, arma a arma, en las que la gente se muere porque nos disparan, porque hay bombas, porque, porque hay violencia. Esta guerra es distinta. Esta es de miedo, de psique, de aislamiento social, de desvalorizar al ser humano en lo que es de verdad, desnaturalizarlo, impregnarlo de, de miedo, de terror por la vida. Y se muestra la vida como, como algo que está afuera y que alguien te lo da o te lo quita a su interés. Entonces, ¿y qué podemos hacer nosotros y nosotras como facilitadores de biodanza, educadoras y educadores biocéntricos? ¿Qué podemos hacer nosotros? Mucho. Mucho. Y es por eso que hago este vídeo hoy. Porque si bien es verdad que nos hemos de proteger del sistema, también hemos de incidir en él. Y la manera de hacerlo es desde dentro. Entonces, si eres facilitador, facilitadora de biodanza, educador, educadora biocéntrico, y tú tienes tus grupos, tus clases, tus talleres, tus, tus, tus, tus, tus, tus actividades biocéntricas. Yo te invito a que salgas de tu zona de confort y vayas a ofrecer biodanza, educación biocéntrica a esos lugares donde no llega o no puede llegar. Que vayas a la calle, que vayas a los lugares marginales, a los centros penitenciarios, a donde puedas, inténtalo, hazlo, porque nosotros somos trabajadores de la luz, <risa> nuestra misión es servir a la vida y, y, y servimos a la vida en nuestros grupos regulares en nuestras salas donde ofrecemos nuestras, nuestros talleres nuestros cursos pero no es suficiente estamos en G-U-E-R-R-A estamos por si no te habías dado cuenta y es momento de actuar no es momento de dudar no es momento de quedarte en tu casa lastimándote por el mundo en el que vivimos, o porque tus grupos de biodanza no se llenan o por lo que sea que sea por lo que estés dudando lastimando de, de, de lo que sea no no es momento este ahora ya es momento de que Pensamiento, palabra y emoción se unan para que hagan realidades. Y cuando estoy hablando de emoción no hablo del hacer, sino hablo de todo esto junto, todo esto junto, viviendo. Nos necesitamos de verdad, nos necesitamos de verdad. Saliendo de las aulas de... De tercero y cuarto de eso es, es es verdaderamente urgente que nos pongamos de verdad a servir a la vida ¿crees acaso que un árbol cuando no llueve, como es lo que está ocurriendo aquí en España, no por un cambio climático, sino por factores externos que inciden en intereses que vienen de otros lugares por el coste del agua y cosas así y tengo que tener cuidado con lo que digo porque depende de lo que diga pueden cerrarme el canal tengo un amigo que es, él es caminador él camina, trabaja durante la semana y durante el fin de semana se va con su esposa se van a caminar a, a hacer autocaravaning a, y, y a conocer lugares. Y me contaba, el otro día me contaba, que estando en un pico de las montañas de los Pirineos catalanes, donde eh, allí mismo se podía ver Francia, en la que estaba totalmente mm, las nubes de, de, de borrasca, que, se, que, se, que iban viniendo hacia el Pirineo catalán, llegaron aviones que cuando cruzaron la frontera por la, en la que ellos podían ver dónde se terminaba Francia y dónde entraba España, Cataluña en este caso, los aviones en Francia no dejaban estelas químicas, y cuando entraban en la frontera con España, encendían esas estelas químicas. Y al cabo de cinco o diez minutos de recorrer los cielos catalanes, en este caso, españoles, y enrejándolos de manera que todas esas estelas cubrían el cielo, la lluvia, las, los, los, las nubes de lluvia, en España se disolvieron y en Francia no. ¿Crees que un árbol al que no llueve desde hace meses, como es lo que está ocurriendo aquí en Cataluña, y cuando llueve caen cuatro gotas que apenas moja el suelo, o justo lo moja, ¿Crees que un árbol que está, repito, sin recibir lluvia, se va a entretener en quejarse ¿O, o en lamentarse de que no está lloviendo, oh Dios mío? ¿O sencillamente va a activar todos sus mecanismos para adaptarse, para seguir viviendo, para seguir manteniendo la vida aquí en la Tierra? Nosotros igual y nosotros tenemos un oficio maravilloso, una profesión maravillosa que es facilitadora y facilitador de biodanza, educadora y educador biocéntrico. Titulado o no, no importa. Porque hay personas que son educadoras biocéntricas, siempre lo han sido y a lo mejor nunca han oído hablar de la educación biocéntrica. Hoy tenemos la suerte de que tenemos un libro maravilloso traducido al castellano en el que tuve el honor de traducirlo del portugués al castellano que se llama Educación Biocéntrica, que ahora te lo enseño, aquí está. Hazte con él. Está en Amazon. Accesible para todo el mundo. En todo el mundo. No solo en Brasil, sino en todo el mundo ya. Entonces, uh, nosotros tenemos una misión. Una misión de servir al mundo. Entonces, no te limites a lo que ya conoces, a lo que ya te sale bien, a lo que ya te es cómodo, no. La acción social, el movimiento popular, hoy nos pide con urgencia que actuemos. Quizás no vamos a ver nosotros el resultado de todo esto que vayamos sembrando, quizás no lo veamos nosotros, pero eso no tiene la menor importancia. Lo verán las generaciones siguientes, las próximas. Pero nosotros hemos de sembrar. Hemos de sembrar porque estamos en un estado de, de, de máxima urgencia. Máxima urgencia. Y este vídeo es para llamarte la atención para eso. Para tú que eres facilitadora y facilitador. Tú que eres educadora y educador biocéntrico. Sal. A la calle. Actúa. Ve a los lugares donde no puede llegar la biodanza porque, porque no hay dinero, porque no hay recursos, porque nadie se ocupa de que esto ocurra allí. Salgamos de los salones. Vayamos a. pues eso, a las prisiones, a los prostíbulos, a la calle incidamos en las instituciones. Es difícil, claro que es difícil, es muy difícil, cada vez es más difícil, por todas las exigencias burocráticas, por todo lo que nos exigen. Pero no es imposible. Nada es imposible. Podemos tardar más, tardar menos, cansarnos de los intentos, pero por eso hemos de estar en red. Por eso hemos de estar en red. En nuestra propia red biocéntrica hay diferencias, hay malestares incluso, claro que sí. Somos humanos, estamos aprendiendo a amarnos, de verdad, estamos aprendiendo a recordar que es vivir en comunidad. Todo el mundo está deseando un mundo mejor. ¿Lo haces tú? ¿En qué medida lo haces? ¿Cuál es tu servicio? ¿Desde dónde? Esta es una llamada de emergencia. Hay demasiada tristeza. Nuestros adolescentes están... ...adoleciendo... De vivir. Porque creen que la vida es el TikTok. Donde están todo el día con el postureo. de Y no sé qué, y no sé cuándo. Y eso está muy bien para divertirte un ratito. Pero no como manera de vivir. Invariablemente en todas las, a... la... en todas las aulas. Cuando les hablo del amor. Siempre sale Alguien que dice ah oh el amor se burla invariablemente y invariablemente aquella persona que se ha mofado cuando he hablado del amor es la más sensible no hay en las escuelas no hay espacios de escucha las escuelas están hechas para servir a un sistema monopolizado por el dinero por el éxito que ha de ser de una cierta forma no se habla de amor, no se habla de espiritualidad no se habla de divinidad no se les escucha no hay espacios donde los jóvenes y las jóvenes puedan expresarse y cuando se expresan, no son escuchados en general. Repito, hay excepciones, claro que sí, hay excepciones. Pero en general, en todas las aulas que nosotros estamos viendo, y son aulas reales, no son marginales, algunas sí, y otras no. Hay de pago, hay concertadas, hay públicas, hay todo, de todo en todas las aulas hay mucha tristeza, mucha apatía, mucho desconcierto y mucho creer que la vida está fuera. Pero que ese fuera es un fuera totalmente sintético, químico. formado por tantas cosas. Bien. Este es el mensaje de hoy. Tengo la esperanza de que de que de alguna forma u otra te haya llegado si no es así, bueno, pues sencillamente déjalo correr y ya vendrán otros. La semana que viene vamos a lanzar el primer cuento biocéntrico. ¿Te acuerdas que te dije que vamos a hacer una semana de teoría, que sería el que toca hoy, y otra semana de cuento biocéntrico? La semana que viene toca... Cuento biocéntrico, y en ese cuento biocéntrico irá acompañado de un link donde podrás eh, acceder a material pedagógico basado en la metodología biocéntrica para acompañar el proceso de crear conocimiento con la finalidad de generar acciones transformadoras dentro para que se manifiesten fuera. En, en jóvenes más pequeños más eh, desde la infancia mayores cuentos para ayudar a facilitadores facilitadoras maestros profesoras terapeutas en el acompañamiento a las personas para que despierten a lo que son no a lo que nos dicen que tenemos que ser. Gracias por seguirme. Por Acuérdate de si te apetece suscribirte a mi canal, pues lo hagas contra más gente a medida que somos más personas en el canal, pues los, los logaritmos de las redes sociales pues, hacen más visible el canal de manera que puede llegar a más personas. Y esta es la única uh, finalidad de este canal, que el mensaje llegue a quien tenga que llegar. Así que muchas gracias. Nos vemos. Amor y servicio.